¿Qué tal estáis, my flaneixons, flanecitos? Francis Pontius, soy sweet Hace un huevazo de tiempo Pero tela, tela, tela Que no os veo, ¿por qué? ¿Por qué? Os lo voy a explicar ahora mismo Pero antes voy a decir unas cosillas Porque si esas cosillas se dejan al final del vídeo después no se ven Y claro, pues antes de decir al principio Para que todos tengamos una pequeña Gran idea de lo que voy a decir No sé, ¿qué estoy diciendo? Se pierde la práctica en esto de los vlogs Si dejas un tiempo de no hacer nada Hemos llegado a los mil suscriptores Pero este no es el vídeo de los mil suscriptores ¿Vale? He pensado y me han propuesto también en los comentarios. Me encanta que me escribáis cosas en los comentarios. En serio, soy tan feliz de, de leeros. Y una cosa que me preguntasteis es de hacer un preguntas y respuestas. Así que voy a dejar un hashtag que será Suite lo pondré aquí para si no sabéis cómo se escribe, Suite. O sea, prefiero que me lo pongáis por Twitter porque en los hashtags está todo más ordenadito. Si no tenéis Twitter, me lo podéis dejar en los comentarios. Que ponga también el hashtag HasSuite, Ask Sweet y la pregunta. Pero por favor, prefiero que lo hagáis por Twitter, ¿vale? Porque es que me va mejor, en serio. Vale, o se va, podéis preguntar lo que os dé la gana. No sé cuánta gente me preguntará. La verdad es que estoy bastante nerviosa. Pero bueno, espero que colaboréis y ayudéis a hacer el vídeo. ¿Qué me ha pasado durante estos dos... Meses y pico que no he subido Esto es muy serio, me trauma mucho Empecemos desde el principio Bueno, yo nací en un hospital de Barcelona La Bay de Bronx y en el piso onceavo creo que era La verdad es que yo hago primero a primero de bachillerato y pues llegaron los exámenes globales vamos de exámenes globales algunos hacen el esfuerzo de subir, otros no pero yo con tanto estrés encima y con tantos nervios y con todo esto pues no, no podía subir vídeos lo siento mucho, pero soy incapaz de, de estresarme después estresarme subiendo estresarme, estresarme subiendo vídeos y después estresarme por cosas que pasan en la vida entonces dije, fuera el estrés de los vídeos vale, lo siento mucho, muchos me habéis pedido que, que si había desaparecido, que si me había ido de YouTube, pero hombre, no me iría de YouTube sin avisar, ¿sabes? Simplemente ha sido una, una época así, tío, un poco de desconexión. También he dejado el Twitter muy tirado. Pero bueno, ahora supongo que lo retomaré y eso. Después acabó la semana de global, ¿eh? Y yo estoy feliz. ¡Ue! ¡Fiesta partijar! ¡Lo he probado todo! Y entonces, pues eso. Bueno. ¡Vamos a subir vídeos! ¡Sí! ¡Wuh! Pues no, pues no, la verdad es que no fue así No podía subir vídeos otra vez de nuevo Mi ordenador se me rompió Y dices, bueno, sweet, tienes un padre informático, ¿no? El, el ¿Te lo podría arreglar o algo? Pues sí, sí, me lo podría arreglar Y me lo arregló Y al día siguiente se me volvió a romper Y me lo volvió a arreglar Y entonces pasó algo muy raro Podía jugar a todos los juegos Podía abrir todas las aplicaciones Menos dos Las únicas que yo necesito para hacer vídeos, ¿sabes? Me importa una mierda las demás aplicaciones se me como desinstaló el Sony Vegas y el Audacity no, Audition 3 creo que es uno para cantar y esas cosas no tenía programa para cantar, no tenía programa para grabar y dices, bueno a ver, da, a ver, no seas vaga que lo puedes volver a instalar y esas cosillas pues no, entonces cuando clicas inicio y te en documentos, música, equipo panel de control, vale, no podía abrir nada de eso ni las carpetas que estaban en el escritorio no podía abrir ninguna carpeta entonces dices, vale, sí me lo puedo descargar me lo descargo, pero ¿cómo lo abro, vale? O sea, ponía un pendrive y no podía abrir el pendrive Y dices... Entonces así pasé como, no sé, un mes, un mes y pico La semana pasada, eh, mi padre me volvió a arreglar el ordenador Pues ya ya podía abrir carpetas El problema fue a la hora de descargar el Sony Vegas No sé descargar un puto Sony Vegas, no A ver, a ver, a ver que no se va a descargarlo. Yo lo sé descargar porque pones descargar Sony Vegas en YouTube y te salen los tutoriales de toda la vida que conocemos, ¿verdad? Pues no, pues no, porque ninguno iba, ninguno iba. Y entonces le, le dije a mi amigo Sweet Peak que si me podía ayudar. Y entonces me ayudó él muy amablemente. Tú dices, ¿cómo puede usar un cerdo del ordenador? Pues sí lo usó. Pues mira. Pues eso, ¿vale? Y si esta es mi historia de por qué no he subido vídeos en unos cuantos muchos meses. Mucho. Oh, ¿Has visto qué perrita que tengo? Más uh, fabulosa. Uh, uh. dándome por culete durante todo el vídeo suscríbete y dale al like y no te olvides de los favoritos Así